Ricura de qué? En Nueva York, como la voz con sonido caluda, y nos vamos hasta Chicago. ¡Hoy Salud a el sonidero más cabrón. Solo para decirles que están escuchando a la supremacía sonidera de mi compa Felipe Revilla. Esto sí es sabor. Y a los demás. <risa> Y esto sí es ahora, Y a más. Ella me Carnal, ya está carnal.